Salamu alaikum. Soy Ibrahim. Soy de Bolivia. Vivo aquí en Donosti, San Sebastián. Me interesa lo que ocurre en mi entorno. Mi vida está aquí. Soy parte de esta sociedad. Es aquí donde vivo. Me importan las decisiones políticas que se toman. Me influyen. Tengo una opinión al respecto. Herritarna izen aldetik, herrian hartzen ez Soy una persona que vive, trabaja, sufre y disfruta en este lugar. Soy de otro lugar, pero vivo aquí. Puedo aportar a la ciudad lo que traigo de otro lugar. La sociedad es diversa hoy en día, aunque las políticas a veces sean excluyentes. Me preocupa que la inmigración se considere un problema. Me preocupa la política de vivienda municipal. Me preocupa que las familias no puedan vivir juntas. Me importa lo que pasa en el pueblo. Me preocupa vivir en una sociedad donde todas las personas no somos iguales. Me preocupa no poder aportar en el lugar donde está mi vida. Persona batzuek, usted, gustiak dituzte, baina es escuide me preocupa no poder elegir a quien va a influir en mi vida y en la del resto. Pero la legislación vigente me convierte en ciudadana de segunda. Sin los mismos derechos es difícil integrarse. Las leyes actuales no me permiten tener ni voz ni voto. Quiero ser una más, pero las leyes me hacen diferente. ¿Qué entendemos por integración? Me gustaría tener los mismos derechos políticos que en mi país. No puede haber integración si se crean categorías de personas. El carro Kim Modu era Los obreros consiguieron el voto en el siglo XIX. Las mujeres en España pudieron tener derechos políticos con la Segunda República. Las personas negras lograron sus derechos políticos en los años 60 del siglo pasado. En el país donde trabajamos. En el lugar donde están nuestras hijas e hijos. Donde tenemos amistades. Donde enriquecemos nuestro entorno en todos los sentidos. Porque el derecho a votar y ser elegible se basa en la residencia y no en el origen. Por la integración de todas las personas. Eskubide eta detener en Alde. Por la igualdad de derechos sociales, laborales y políticos. Porque el populismo y la xenofobia no lleguen a nuestros ayuntamientos. Dibertsitatea a baino, balioa izango den gizarte baten alde. Gaur egun Estatu Espainiarrean, atzerritar batzuek bakarrik ardezakete parte hautezkundeetan, eta soilik udala hautezkundeetan. Output izateko, España redo europar un eco nació izatea, edota, jatorrizko herrialdeak rialdeac, España rekin, el bat sinaturik izatea, de rigo Rezcoada. Vimilla arte, amar real rial izenpetu dituzte akordioak. Hautaga izateko, ezinbestekoa da Espainiako es España Europa europar Batasuneko nació izatea. Europa arbatas un hemen de emanagatik ere ez daukatea auurkezteik, Sinaturiko akordioek espaitute aukera hori aurre